Potenciación, radicación, logaritmación Ah, logaritmo, suena mejor así Los tres están conectados, ¿sabías eso? La potenciación, al final estás consiguiendo la potencia La base elevada a este exponente me está dando esta potencia La radicación está devolviendo ¿A quién te está dando la radicación? ¿Cuál fue la base? Mira que aquí conseguimos la potencia y aquí conseguimos la base que 2 elevado a la 5 fue el que nos dio 32 Y los logaritmos te permiten encontrar ese tercer término que hace falta La base, el exponente y la potencia Aquí faltaba el exponente 2 que es la base, por eso se dice logaritmo base 2 2 que es la base elevado a este exponente Me va a dar esta potencia Y las tres operaciones matemáticas están conectadas Y por eso es que las propiedades tienen que ver tanto una con la otra ¿Sabías eso? así,